Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo andamos? ¿Qué tal? Mi nombre es Julián. Esto es Me Encanta Cantarte. Y hoy te voy a enseñar un juego muy, pero muy divertido que lo puedes hacer mil millones de veces fácil sin equivocarte. Se trata de Don Abraham y sus cinco hijos. ¿Vamos? Me encanta cantar, me encanta tocar, me encanta estar acá, me encanta... El juego dice así. Cinco hijos, cinco hijos tenía Don Abraham, que nunca lloraban, que nunca reían, y decían siempre así: con una mano me rasco la oreja, con la otra mano me rasco la otra oreja.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 Hacemos este gesto como si tuviéramos una barba muy larga, ¿no? hablamos en Cuando decimos cinco hijos, cinco deditos. Y después, cuando dice que nunca lloraban, hay que ser muy actores. Las mejores actrices y actores se van a ver acá, me encanta cantar, que nunca lloraban. ¿sí? Y que nunca reían que nunca si sí, Mátense de la risa, lloren. Y... Y decía siempre, si elegís a alguien e inventás ahí con qué, qué hacen con la mano. La última de las de Don Abraham dice así. Con una mano, yo te saludo, con la otra mano yo te saludo. Y se termina el juego Esto es Me encanta cantarte, mi nombre es Julián, estamos miércoles y sábados Acordate, acordate de ponerle like acá, el dedito para arriba, de suscribirte, de anotar las campanitas de chiquichica acá para que te lleguen las novedades. fíjate un montón de videos que te estoy dejando a los costados y acordate que este año le ponemos nombre a la mascota de Me Encanta Contarte, a este sapo hermoso que me regalaron hace muchos años y que está esperando que lo bautice. Eso es todo, me tengo que ir, estoy muy apurado, me voy a comer. Hoy no me entro el sombrero. Buen día, hasta la próxima.